Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso, con la firmeza diaria, para informarles de todo el acontecer a nivel nacional, a nivel internacional, regional, local, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes... En el ámbito internacional continúan las protestas en Chile con tercer día de toque de queda. Así está Santiago. Ampliaremos. Evo Morales a punto de ganar la reelección en Bolivia. Protestas violentas al grito de fraude. ¡Oh Dios! Danilo reacciona a los pronunciamientos de Leonel Fernández en su discurso de la renuncia del PLD. A continuación... Leonelistas aseguran Danilo Medina está descontextualizado de la realidad En el ámbito local regional para hoy A continuación, el gobernador de la provincia de Duarte Agradece su designación como nuevo director general de comedores económicos Denuncian mal estado de sistema cloacal ...y de algunas calles en la urbanización Abreu... ...procurador de la Corte de Apelación Distrito Judicial Duarte dice... ...investigan y buscan el interno que escapó ayer de la cárcel de Vizalvalle... ...el presidente de la Junta de Vecinos de la urbanización Toribio Camilo... ...exige a los propietarios, limpien los solares Valdío... ...Casa Cambista celebra con puerco asado y comida que hace un año fue asaltado junto a sus familiares. Dice, aún no apresan los que hicieron el hecho. Señores, denuncian Solar Baldío, contaminación en el sector Ercilia Pepín, aquí en San Francisco. Jurídicamente, ¿puede Leonel Fernández optar por la presidencia de la República en otro partido? Los abogados opinan al respecto. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Por cuarto día consecutivo, continúan las protestas en Chile. Así que un toque de queda en Chile, perdón, por tercer día, miles de personas, se concentraron en la céntrica plaza de Italia, de Santiago, en la mayor manifestación en este lugar de este inicio del viernes, de una protesta que no dejan o que no bajan de intensidad y que han dejado hasta el momento 11 muertos y cientos de heridos. Hasta el momento la cifra de fallecidos oficiales que tenemos que lamentar en estos últimos dos días es de 11 dijo eh, el periodista o a la periodista Carla Rubier, eh, la gobernadora de esa región. Así que el ministro de Salud, Jaime, informó que hay 200, 239 civiles heridos, ocho de ellos en riesgo vital al cabo de estos días de protesta. El titular de la cartera del interior en tanto dijo que 50 policías y soldados también resultaron heridos. La fiscalía informó además de 2.151 detenidos en todo Chile, señores. Miren esto, increíble, ¿eh? Ya van 11 muertos en tres días en Chile, cientos de heridos en medio de esas manifestaciones. Ay, Dios mío, miren esto, ¿eh? ¡Oh Dios! Y todo esto ha sido por el alza de 20 pesos en el precio del metro. ¡Wow! Cuando los chilenos protestan, saben cómo hacerlo, señores. Evo Morales a punto de ganar la reelección en Bolivia. Protestas violentas al grito de fraude. El presidente Evo Morales quedó el lunes... En un paso de ganar la reelección en primera vuelta en Bolivia, pero su rival Carlos Mesa denunció un fraude y estallaron manifestaciones violentas al divulgarse un sorpresivo vuelco de tendencia en el escrutinio en favor del mandatario. Adelante. total, está claro que no quieren a Evo Morales, en los, las ciudades la mayoría ha votado en contra de él, pero él aparece de la, de la nada, aparece ganando en todos lados, estamos, estamos negando. Queremos que se repete el voto de las de la provincias y así para ir la segunda vuelta. Por ahí aquí todos. Señores, ahí está, como los contrarios a Evo Morales. Han salido a las calles a protestar exigiendo transparencia en lo que podría ser la segunda vuelta en ese choque electoral. Danilo reacciona a los pronunciamientos de Leonel Fernández en el discurso que emitió a dar a conocer su renuncia del PLD. El presidente Danilo Medina negó que fuera obstinado con el poder como le llamó en su discurso el expresidente Fernández al anunciar su salida del PLD. Así que ahí está Medina, tomó su turno en la reunión del Comité Político y Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para defenderse de los ataques realizados por Leonel Fernández, donde aseguró que su único delito, dijo el presidente, es que fracasó, que no fracasó, y que lo está haciendo mejor que Leonel Escuchemos parte de lo que dijo ayer Danilo Medina Adelante Saben que no me gusta estar confrontando Que no me gusta el chisme me han apoyado esos que hoy dicen que no los apoyé en el año 2008 a mí no me apoyaron en el 2000 no me apoyaron en el 12 y no me apoyaron en el 16 y yo nunca reclamé nada ¿cuál es mi delito? ¿cuál es el delito que he cometido? compañeras y compañeros el delito que he cometido es que no fracasé en la presidencia de la República. No solo que no fracasé, sino que hoy lo voy a decir, lo estoy haciendo mejor que él. Bueno, eso fue un fragmento apenas de todo lo que dijo Danilo Medina ayer, ¿verdad?, en su turno, en la reunión del Comité Político. Perdón, del, sí, del Comité Político y Central. Eh, dijo de todo Danilo Medina, señores. Ya ustedes veían cuando decía que Leonel tampoco lo apoyó en ese momento. Decía también que el que se quiera ir, que se vaya del PLD. El que se quiera quedar, que se quede, ¿verdad? Pero con sentimiento y apegado a la línea del partido. Y ya ustedes ven, esto inmediatamente eh, provocó reacciones por parte de leonelistas eh, dicen que Danilo está descontextualizado de la realidad vamos a ver entonces algunos de los seguidores del exmandatario Fernández quien renunció del PLD adelante vamos a ver entonces la opinión de ellos que dicen del discurso de Danilo Medina, adelante en el 2000 12, el presidente de la República se dirigió a la nación y dijo públicamente que él le agradecía al presidente Leonel Fernández el trabajo que había hecho para él ser presidente, que inclusive él podía asegurar que Leonel Fernández trabajó más que en su propia candidatura a favor de él. Durante el primer gobierno de Leonel Fernández. Hubo eh, sectores, partidos políticos, incluso el expresidente Joaquín Balaguer le propuso reformar la constitución para que se repostulara y el compañero leonel Fernández se negó. Que se prepare, que eso de que alianzas y la forma en que él habló, él sabe que no puede contra un pueblo. Están aislados. El presidente de la república se dedique un poco más a gobernar que a tratar de provocar situaciones difíciles en la sociedad dominicana. Pero que lo dejen tranquilo, ya ellos tienen su partido y tienen todo, que lo dejen tranquilo. Señores, ahí está la reacción por parte de los leonelistas luego de los pronunciamientos ayer por parte de Danilo Medina en contra de Leonel. Vamos a ver, señor director, quienes están en sintonía con nosotros a través de nuestro WhatsApp, esta plataforma de interacción donde ustedes pueden enviarnos algunos mensajes, algunas denuncias. Rosmelín Rodríguez nos envía. Eh, bueno, vamos a ver, porque el último... Eh, sí, vamos a ver con... Vamos a ver este, este señor del bajo 3111. ¿Qué nos dice por aquí? Bueno, ahí está. Vamos entonces con Rosmelín, señor director. Muchísimas gracias. Nos envía esa postal. Gracias por estar en sintonía con nosotros. A Rosmelín Mendoza, desde Fesimoto, nos envía por aquí esta imagen con el escudo. Mientras en el estadio no pongan bandera dominicana con el escudo, nos vamos a juego todos unidos por la patria. Bueno, ahí está que Margot, desde el sector Hermanas Mirabal, nos envía otra postal del martes. Gracias. Continuamos con el 3079. Buenos días, nos dice por aquí. Gracias por estar en sintonía con nosotros. El 2955 nos envía un video. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Primero vamos a observarlo, escucharemos y luego entonces veremos si podemos poner este video. Adrián, desde San Francisco de Macorís, nos dice por aquí. Nos escucha. Bueno, le, le, hay que, tiene que darle al control de su, de su televisor Varias veces donde dice Audio hermano, audio ¿Eh? Ahí está Vamos a ver entonces Luego de Adrián Pasamos por aquí con eh, Wilton Gómez Desde Madeja Activo Wilton Kelvin Burgos Buenas tardes Vladimir Siempre activo con el programa Gracias Kelvin Amparo López lo que pasa es que la palabra trae, con, contesta. Se refiere ya a la reacción de Danilo con lo que pronunció Leonel. Ahí está, supongo yo. 26.33, Buenas Vladi, el audio de las noticias cuando la ponen no se escucha a veces. Que revisen, dice por ahí. Vamos a ver, eh, coordinación, qué es lo que está pasando por allá. Algunas quejas, ¿verdad?, de los amigos televidentes. Por aquí también lo mismo, vamos a ver. Eh, estamos trabajando en eso, hermano, para tratar verdad, de llevar mejor, que la información llegue mejor hacia ustedes. Buenas tardes, Vladis. nos dice por aquí, Mayobanet. Edwin de la Cruz nos dice, Vladimir, ¿qué es lo que pasa con el escudo que ya no se está saliendo en la bandera? Caramba, eh, creo que a esto le estamos dando mucho. Eh, Efemérides Patria debe de comenzar con una campaña de orientación lo más pronto posible. Y definitivamente a esas personas que no quieren rendir los honores correspondientes a la patria, a nuestro símbolo principal, a nuestro manto tricolor, a la bandera, las sanciones correspondientes, y son instituciones que están haciendo esto, porque se ha hablado, y se ha hablado de que no se está, yo en lo particular, le digo algo, no me he encontrado con ninguna bandera sin el escudo, yo en lo personal, hasta el momento. Vamos a comenzar con la búsqueda de esto, en algunos lugares, para ver ¿Qué es lo que está pasando? Porque en lo personal no nos hemos encontrado con banderas sin escudo hasta el momento. Bueno, señores, aquí está. Eh, vámonos al corte y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa sobre todo. Continuando con las noticias en el ámbito local regional, el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, ha sido designado como nuevo director de comedores económicos. Juan Antigua, nosotros conversamos en el día de hoy con el gobernador de la provincia de Duarte y vamos a ver lo que nos dice sobre su designación como nuevo director general de comedores económicos. Adelante. Bueno, me siento orgulloso de que el señor Presidente de la República se haya fijado en nosotros para una, una posición tan importante y de tanta responsabilidad. Como siempre, dispuesto a trabajar, a darlo todo por, por el país, por nuestro presidente. Y estaremos ahí en ese nuevo despacho con las puertas abiertas para todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Hay muchas cosas que nosotros pensamos hacer, eh, porque es una responsabilidad que abarca el país. Pero yo cuento con mis amigos, que, con experiencia, para que me orienten, me ayuden. Y desde ahí, eh, hacer una labor positiva para todo el pueblo dominicano. ¿Cómo se siente Juanito? En lo adelante, ¿verdad? Y la experiencia que ha vivido durante todos estos años al frente de esta institución bueno, ha a, su mayor satisfacción? voy a extrañar mucho esta posición de gobernador que es un prestigio para nosotros en términos generales y en términos particulares voy a extrañar mucho mi, mi equipo de apoyo que me ayudaron aquí en San Francisco macorís en esta gobernación voy a extrañar muchísimas cosas positivas de, de esta oficina y la mayor satisfacción es haberle servido de esta posición a nuestra provincia, a nuestro pueblo. Ahí están las declaraciones de Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Ya ustedes ven que va a extrañar eh, su posición actual, eh, quien le acompañaron. Les cuestionamos Juanito también sobre quién será en lo delante que va a sustituirlo como gobernador de la provincia de Duarte. Y él dice que hasta el momento desconoce quién será el próximo gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier. Ahí está. Señores, denuncian mal estado del sistema cloacal Calles en la urbanización Abreu. Estuvimos por allá acatando el llamado que nos quisieran estas personas, personas trabajadoras, personas buenas. De la urbanización Abreu en la calle G. Ellos están denunciando el derrame de esas aguas residuales con mal olor. Eh, Ustedes ven eso así señores, por hay una contaminación. Ahí vemos las imágenes, pues en el día de hoy estuvimos por allá. Nos denuncian también eh, algunas de sus calles están intransitables. Y vamos a ver entonces qué nos dicen los moradores en la urbanización Abreu, adelante. Lo que está pasando es con la cloaca, hay de nosotros unas cuantas veces ya, hay napa. Dicen que vienen, pero no nos hacen caso. Nosotros tenemos una inquietud. También hay una cloaca que está tapada, que está afectando mucho también a, la, a nuestra comunidad. Esta es una lucha permanente desde la cloaca, desde hace... Como 20 años, porque toda la cloaca aquí descarga en el río, en ese río que le llaman el río Cubí, por ahí abajo. Y mira cómo que anda brotada el agua por la calle y los gusatos y todo. Queremos que se arregle el problema en la cloaca, porque esto está que da pena. Somos olvidados y queremos que accione, porque nosotros somos un sector de paz. Mira, yo tengo niños chiquitos, entonces ese mal lo de esa cosa, oye, yo soy no. Ronca también, de, y todo eso se lo achacó a ese mal olor, porque esa cloaca no sirve. Después de las 8 de la noche, eso comienza a bajar, y ya tú sabes. Vemos que nos, arregle, nos arreglen esa problemática, porque viene desde hace muchos años. Entonces, eh, las materias fecales bajan por ahí de noche. Eso está, mire, que eso no se puede aguantar. Esto está afectando demasiado el barrio. Y hemos, se ha ido en un grupo y nada, no hay solución. Y es que se han olvidado de él. En este sector, nosotros somos gente luchadora del sector y necesitamos que nos falten la calle. Bueno, urgente, ¿verdad? Así que prestarle atención. Inapa, por favor, equipo de aguas negras residuales. Vamos a ver lo que está pasando en la urbanización Abreu, específicamente donde estuvimos, por ahí en la calle G, en esa zona con esquina 3, si no mal recuerdo. Hay problemas, decían algunos de ellos, que brotan las heces fecales y me excusan, ¿verdad?, porque a esta hora del día eh, hablamos de este tipo de, de situación, pero es urgente. Así que, por favor, calle G, INAPA, brigadas de aguas residuales, aguas negras, hay problema con el sistema cloacal en la urbanización Abreu, urgentemente necesitan de la colaboración, miren señores el presidente de la junta de vecinos de la urbanización Toribio Camilo exige a los propietarios de los solares en esa localidad los solares baldíos que lo limpien pero eso es un poquito más tarde Vamos a ver lo que nos dice el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte. Quien dice, nos habla sobre el interno que escapó ayer del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistalvalle. El interno Aneudi Luis Martínez. Y dice que está tras la búsqueda de él. Le hace un llamado también. Escuchemos entonces a Juan Gil La Sala, procurador de la Corte de Apelación. Adelante. La investigación es que el interno Aneudi Luis Martínez Vizcaíno, el cual está condenado a 30 años por un asesinato en Tenares, eh, ha estado interno en, en diferentes cárceles, estuvo en Salcedo y en la, ve en la Vega, y como está condenado definitivo a 30 años, está aquí en el CCR Vita del Valle, o estaba. Porque en el día de ayer, al mediodía, escapa. Eh, nosotros eh, hemos abierto una investigación eh, preliminar sobre esta situación para ver si se hacen los correctivos del lugar. ¿Pero qué se dice? ¿Cómo, cómo fue la fuga? ¿Por dónde lo hizo? ¿Qué burló? Eh, todavía la investigación está en curso porque parece que era un interno un poco de confianza y estaba haciendo algunas labores agrícolas. Y ahí fue que ocurrió. Pero la investigación está en curso para ver si hay responsabilidad de los custodios y si hay que reforzar más la seguridad, también eh, hacerlo. ¿Se mantiene la pues Claro, claro. Entendemos que ya en las próximas horas podemos tener respuestas sobre esa situación. Bueno, ahí está el magistrado Gil, también le hace un llamado a Luis Martínez. Aneo de Luis Martínez, condenado a 30 años, ya tenía 9 años de los 30 cumplidos, eh, que se entregue para evitar derramamiento de sangre. La policía lo está buscando desde ayer eh, por todo el país. A este muchacho, repito, que se fugó del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Señor director, vámonos al corte comercial. Pero al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. El presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización Toribio Camilo en esta ciudad exige a los propietarios de los solares baldíos en esa urbanización que pasen a limpiarlo, de por Dios, eh... Miren cómo andan los animales también en esos solares, cubiertos totalmente, que sirven de guaridas para malhechores, para plagas, para bichos, para todo tipo de animales. Entonces, hacen un llamado, el presidente de la Junta de Vecinos, para que por favor pasen a limpiar esos solares. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del presidente de la Junta de Vecinos. Adelante. La situación de los solares por aquí es que están baldío de lleva baldíos de insectos, de culebra, cacata, macos. Ya la gente no puede estar afuera por los mosquitos, por todos los insectos y todo eso. Yo quisiera hacer un llamado a todos los dueños de solares de la organización Toribio Camilo, que por favor... Eh, vengan a limpiar los solares, si no nosotros vamos a tomar cuenta y vamos a tener que ir al ayuntamiento con su nombre para que el ayuntamiento tome asunto eh, en el, el asunto porque ya está bueno nosotros eh, hace más eh, de 10 años nosotros estábamos bregando con todos los solares los dueños solares no han hecho caso ya hay una nueva junta de vecinos que hay nosotros vamos a luchar para limpiar la comunidad y también alertamos a todos los, eh, los moradores que la basura por favor que no la tiren en los contenedores y nada de los que se queden en su casa recogida hasta que el camión pase, ya que no estamos haciendo la diligencia. Si usted tiene un solar, ocúpese de él, señores. Esto da lástima en esa urbanización y en, otra, en otras, como esos solares están totalmente cubiertos de, de árboles, de hierbas. Atienda lo suyo, manténgalo limpio, porque al tiempo de que usted mantiene limpio ese solar... Le toma más valor también. Entonces, todo lo que parece es una selva, una finca. Eh, limpie eso de por Dios. Páguele a una persona para eso, para que se lo ponga adecuado, solar, bien cercado y todo esto. Miren, señores. Hace un año que el casacambista Miguel Vázquez fue objeto de un asalto por hombres que llegaron hasta su casa encapuchados. Unos cuatro hombres lo amarraron lo amordazaron a él y a su familia, le llevaron más de 700 mil pesos, armas de fuego, la jipeta, otros documentos. Hoy se cumple un año de ese asalto. Y el casacambista Miguel Vázquez, en agradecimiento a la vida, según él, quiso celebrar hoy este día. Hace un año de este asalto, él lo celebró, junto a allegados, parientes, familiares. Pero al mismo tiempo de celebrarlo, critica también que hoy se cumple un año de ese asalto perpetrado en su vivienda y que hasta el momento él ofreció los nombres no han sido apresados según él quienes materializaron ese asalto. Mírenlo ahí con puerco asado y todo. Celebró hoy Miguel Vázquez junto a su familia y amigos Vecinos, este año que se cumplió del asalto en su vivienda, él celebra la vida según él. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Como tú dijiste, yo hace hoy 12 meses, 365 días que, que esos malhechores rompieron en mi hogar aquí con, con mi familia. La celebración de esto es, es como Dios le da como quiera uno, uno otra oportunidad de vida, porque... En realidad esos tipos me tiraron a matarme, la pistola mía se le yo y no me dieron el tiro. Eh, hace un año que esos tipos andan en la calle con las armas mía y las autoridades hasta ahora en el momento no han hecho nada. Porque no lo han apresado y aquí todos los casos se han resuelto, menos el mío. ¿Y por qué no se ha resuelto? No sé. La respuesta la tienen ellos y yo espero que me den la respuesta porque me voy a seguir moviendo para allá arriba. Si aquí no me resuelven, yo voy a tener que ir a Santo Domingo. Y mover, más o menos, lo que uno sabe que tiene que mover, a ver si resuelven este problema. Vlad. ¿Pero por qué celebra hoy? Eh, porque estamos vivos, nos dejaron vivos y, y darle la gracia como quiera a Dios. y La gracia a Dios por lo menos que me dejaron vivo y que estamos aquí trabajando igualito como, como la primera vez. Aunque un poco frustrado porque hace ya un año y uno tiene temor todavía como quiera, andan con la sábana en la calle. Y no sé por qué, Vlad, de verdad, no me han resuelto el este problema, de verdad, este caso. Yo quisiera al general, o la insolvencia Minaya, que tome cartas en el asunto de esto, que a lo mejor no sabe todavía de este caso, pero hace un año, general, que a mí me atracaron aquí, me, haga, me ama, amarraron a mí, amarraron a la familia, me agarraron en este cita, y le pusieron un arma en la cabeza, que si no lo buscaba lo que quería, me la iban a matar. Entonces uno se queda frustrado, ¿sabes?, con eso, porque esos te pasan en la calle. Caramba, no, no, la parte donde él mencionaba a las personas que según él eh, fueron los causantes, debemos de dejarla ahí, pero de por Dios. Eh, donde él decía, ¿quiénes están detrás de ese asalto? Y que hasta el momento las autoridades no han hecho nada al respecto. De todas formas, ya vemos las imágenes de cómo celebró hoy Miguel Vázquez, casacambistas asaltado hace un año junto a su familia. Él celebra la vida, celebra que gracias a Dios está vivo, de que esa pistola se le encasquilló a esa persona un día como hoy. Y aún sigue clamando ante la justicia de que den con el paradero de quienes fueron los asaltantes, que según Miguel Dice, la, las autoridades saben con nombre quiénes son y no se encuentran detenidos. Bueno, señores, miren otro solar baldío en el sector Ercilia-Pepín, por allá donde se le conoce como los cuatro vientos o la esquina caliente. Eh, esto también está siendo denunciado. Dicen ellos que ese solar ahí tiene dueño, pero que se hace de la vista gorda. Este monte que tiran de todo animales muertos, basura, hay bichos, plagas, otros animales. Y los moradores en esa zona también están disgustados. Quieren que limpien ese solar en esa esquina. Veamos. Lo que pasa hermanito es que ese solar llama muchas mucha ratas, muchos insectos. Todas las enfermedades del mundo, pero hace ¿Qué es? calle esta? Explícame. Esta es la calle D la en las cinco esquinas, en Sánchez y la Pepín. se tiran ahí? Ahí tiran de estos perros muertos, gatos, todo lo que... Porque que está bandido, ¿entiendes? Hay que mucha, mucha basura y mucha, mucha hierba. ¿Quién es el propietario de eso? Explícame. No, el propietario de eso no sabemos quién es. ¿Cómo Ahora, Ahora mismo. El, el propietario de eso no sabemos quién es. Pero se llama Sócrates, pero lo que pasa es... Que ya yo hablé con el alcalde una vez que se inauguró el parquecito para que limpiaran eso y él quedó de mandar los camiones y la pala, pero, pero si no, quiere, no ¿sí? sé, no hicieron nada. Ese que lo dé para que hagan otro parquecito para, los, para niños, para que nada más sean de niños chiquitos. Si no, lo quieren, si quiere. Si no quiere Sócrates hizo la Ese, porque ellos no lo quieren limpiar y que no a limpiar. No el problema sea, eso. Claro que sí, demasiado mosquito, demasiada vaina. Nosotros ya mandan a fumigar y duró la, la vaina de fumigación como media hora tirando humo nada más para ese lado. Se pila de dinero y no, y no es capaz de poner una gente que limpie eso, tú sabes. Claro que sí. Y hay lo que tiran pilas de perros muertos y de todo eso ahí. Como dicen la gente? Ya nosotros estamos altos de ahí. Tú ves que de noche la gente agarra y es lo mismo, un caos. Eso es cualquier funda de basura, con algo podrido, lo tiran ahí. Los que sufren somos nosotros, vivamos más cercanos y los niños de nosotros, que los mosquitos no abundan. Tú ves. Bueno, urgente limpiar ese solar, ahí está, eh, llamado a nuestro querido alcalde Alex Díaz. Estoy por allá, alcalde, un poco más arriba, donde usted meses atrás le remo le, remozó, le, le, le remodeló el parquecito infantil, ahí en la, en la esquina, la esquina caliente, como se le conoce, creo que es, del sector Ercilia-Pepín. Mírelo ahí, alcalde, por favor, vamos a enviar... Eh, a limpiarle este solar a estas personas ya que el dueño de ese espacio que es pequeño se está haciendo de la vista gorda y esto se ha convertido en un vertedero lleno de basura en un criadero de plagas y ellos hacen un llamado por favor así que vamos a ver si podemos limpiarle esto a nuestros amigos por allá del de sector Ercilia Pepín ha estado en la palestra, en discusión, si Leonel Fernández, luego de que fue precandidato del Partido de la Liberación Dominicana y perdió ante Gonzalo Castillo, según la Junta, ¿verdad? A pesar de la denuncia de fraude de Leonel, perdió. Después que fue precandidato del PLD, Leonel Fernández, ahora, ahora con la creación de la Fuerza del Pueblo y... ¿Se irá a otro partido para conformar la fuerza del pueblo? ¿Podrá volver a ser? ¿Puede optar por la presidencia de la República de nuevo en las próximas elecciones? ¿Qué dicen los expertos? ¿Jurídicamente puede Leonel Fernández optar por la presidencia de la República? Veamos. <música> ¿Puede Leonel Fernández volver eh, por la candidatura a otro partido? Claro que sí, hay una interpretación jurídica, hay un término que ha usado la ley que es el de candidato. Y en el caso del doctor Leonel Fernández, él solamente llegó a precandidato. Por lo que habiendo una interpretación legal, debe de interpretarse en favor de, de la persona, en su beneficio, no en su perjuicio. Y al hablar de candidato, evidentemente que el que es precandidato puede hacerlo por otro partido. Hay un partido, el, el, el PTD... Partido de Estado Dominicano, que es un partido que está reconocido por la Junta, y él puede ser candidato a la presidencia por ese partido, ¿entiendes? Entonces, eh, lo que sería eh, eso de la fuerza del pueblo sería como, como un eslogan, básicamente, porque ese partido aún no está reconocido, eso es como un eslogan que él ha tenido de, la, de la, la fuerza del pueblo, pero... ¿Otro partido? La constitución de la República no se lo prohíbe, hay disposiciones que se están discutiendo porque son ambiguas. Ambiguas quiere decir que no plantean directamente de qué él no puede hacer, porque se habla en la ley electoral sobre un candidato. Leonel no ha sido candidato, Leonel fue precandidato y entonces eso le favorece porque dice la constitución de la República y la ley que cuando la duda favorece a la persona es a su favor, no en contra. Te, te soy sincero, el artículo 44, 49, párrafo 4, establece que un para la para escoger eh, para nominar un candidato, este no pudo, no pudiera, no pudo haber sido nominado. ...en otro partido. ¿Optar por la presidencia en otro partido? Es un asunto que se está analizando, nosotros entendemos que sí... ...y pensamos que va a ser candidato a la presidencia. ¿La presidencia en otro partido? Bueno, sin lugar a dudas hay situaciones ahí que se presentan... ...con relación a la aplicación de dos normativas jurídicas... ...que están destinadas de manera particular a evitar el, transf el transfugismo político. Una es la ley 33.18, otra es la ley eh, 19, 15.19... Uno es sobre los partidos políticos, otro sobre el régimen electoral, que limitan lógicamente la posibilidad de que el doctor Leonel Fernández pueda acceder a eso. Claro está, hay un derecho de naturaleza constitucional de elegir y ser elegido, que eso va a tener que evaluarlo necesariamente en algún momento un tribunal de la categoría, por ejemplo, el tribunal constitucional, si el asunto llegara a su poder. Bueno, ahí están los expertos en la materia, los abogados. Eh, muchos en su mayoría dicen que sí, que puede Que Leonel puede ser candidato a presidente de nuevo Por la fuerza del pueblo ya con el partido que irá entonces eh, a la campaña Bueno, 24-25 nos dice Buenas tardes, Leonel es mago Puso al presidente a hablar de todo Bueno, ahí está 72-37 nos envía un video de Danilo y Leonel Más adelante, bueno, ya no tenemos tiempo de verlo 7599, saludo Vladimir a pesar de la denuncia que te envié para la luz de la Escuela José Altagracia Antigua Fría, hasta la fecha todavía no han dado respuesta al problema. Muchas gracias por ser nuestra voz en el país. Gracias a ustedes, continuaremos, caramba, de por Dios. Fesimoto Mendoza nos dice, hola Vladi, ¿cómo estás? Bendiciones para ti. Saludo a Susi y a mí. Vladi también, salúdame a Coral y Danilsi, Bueno, ahí está. Continuamos con Nicauri desde el sector. Hermanas Mirabal nos dice, de parte de sus familiares, el hijo de José Aquino, el trabajador de allá. Ah, felicidades, Vlad, y quiero que me felicite a Jaiden José Aquino, que cumple tres años. Así que felicidades para él, que cumpla muchos años más. José de José desde La Peña nos informa, nos reitera, ¿verdad?, la invitación para el día de hoy a una interesantísima mechonada que se estará realizando en el Distrito Municipal de La Peña para el día de hoy. Así que ahí está. Bendiciones a ustedes las gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresaremos a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa